Oportunidad, te ayudaré a configurar el proxy de tu navegador para poder acceder en forma remota a los libros electrónicos y bases de datos suscriptas por la biblioteca UMSAM. Para poder guiarte en la configuración preparé un pequeño video para ti. Para configurar el proxy que nos permitirá navegar libremente por las diferentes bases de datos suscriptas, Primero debemos encontrarnos en la página de la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una vez en esta página, nos dirigiremos sobre la barra superior en el costado derecho a la opción Configuración. Haciendo clic en esta opción, se abrirán automáticamente diferentes opciones de configuración de Google Chrome. Iremos hacia hasta la parte final y pediremos que nos muestre Configuraciones avanzadas. Buscaremos la opción de configuraciones de red y pidiremos que nos cambie la configuración de Proxy. Haciendo clic en este icono, se nos servirá una nueva pestaña. Nos dirigiremos a la configuración de LAN. Tildaremos la opción usar un servidor Proxy para la LAN y automáticamente nos permitirá ingresar la dirección. La dirección siempre será proxy.umsam.edu.ar mientras que el número de puerto es el número 5128. Haremos clic en Aceptar, aceptaremos el nuevo cuadro de diálogo y cerraremos nuestro navegador y lo volveremos a abrir. Al realizar la reapertura del navegador, es probable que si es la primera vez que lo realizamos, se nos solicite ingresar la clave de usuario y contraseña. Esta es la misma que hemos utilizado al momento de suscribirnos como usuarios de la Biblioteca Central. El proxy solo debe habilitarse para acceder a las bases de datos de la BESIP suscriptas por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina y la base de libros electrónicos IBRARI suscripta por la Biblioteca Central UNSAM. No es posible navegar por otros sitios estando bajo el servidor proxy de la UNSAM. Recomendación. Configurar el navegador Firefox para poder navegar simultáneamente en Internet por otro navegador, Internet Explorer, Google Chrome u otro. Es decir, tendrá el navegador Firefox con el proxy configurado y el otro para navegar al mismo tiempo por contenidos fuera de las bases de datos suscritas. Espero haberte ayudado. ¡Hasta pronto!